Hola, en esta sesión vamos a ver uno de los elementos que es quizás de los más difíciles en cuanto a la compresión de la voz, que es eh, tratar diálogos naturalistas donde hay subidas y bajadas de voz eh, muy marcadas eh, y, en particular, cuando tenemos bajadas de voz al final de un diálogo e incluso sílabas que pierden la sonoridad y se convierten en sílabas sordas, susurradas. Por ejemplo, vamos a probar dos de los efectos que ocurren en la locución normal. Uno es la bajada de voz. Entonces, empezamos siempre un poco más fuerte y vamos bajando la voz. Y... El segundo caso es un poco más extremo, ya que se pierde la sonoridad al final de la frase, es decir, la última o las últimas sílabas ya están susurradas. Esto se llama voiced and voiced eh, en inglés o voise de voise en francés y en español pues lo podríamos llamar sonoro o sordo. Entonces esto es una frase con un final sordo. Tate-ti-totu. O tate ti Bien, pues vamos a ver cómo procesar estos elementos. Y voy a añadir aquí un compresor. Y escuchamos. Empezamos siempre un poco más fuerte y vamos bajando la voz. Ta, te, ti, to, Entonces, ya visualmente vemos que en esta parte el final de la frase está más bajo que el inicio. Y aquí en el ejemplo ta, te, ti, to, tu, sí que lo he marcado más, con lo cual la primera sílaba eh, es muy, está muy pronunciada y la última eh, pierde intensidad. Ta, te, ti, to, eh, sobre todo que la Última sílaba. Este con un poco... Aquí vemos que está por debajo del umbral. Entonces, vamos a bajar el umbral. Y eh, podríamos subir también eh, la ganancia. Pero vamos a, a bajar el umbral. Y entonces, como hemos bajado el umbral, vamos a subir la compresión. Aquí mantenemos la ganancia auto a menos 12 decibelios, con lo cual la voz debería estar no muy por debajo de los 12 decibelios. Ta, te, ti, to, tu. Y al principio sí que se nota que hay mucha compresión. Eh, vamos a bajar incluso un poco el tiempo de ataque. Ta, te, ti, to, tu. Aquí al tener una consonante como la T, donde inmediatamente hay como un ataque y enseguida está la voz, conviene poner un compresor que... Inmediatamente eh, pues actúe, ¿no? porque si dejamos un tiempo de ataque muy, muy largo, el compresor viene solamente después de unos milisegundos y puede crear un efecto extraño. Empezamos siempre un poco más fuerte y vamos bajando la voz. Esto es lo mismo sin el compresor. Empezamos siempre un poco más fuerte y vamos bajando la voz. Tate ti to tu. Bueno, entonces lo que vemos es que el compresor hace que todo esté más alto, pero sobre todo la parte final esté comparativamente más alta respecto al inicio que sin el compresor. Entonces no es solamente subir el volumen, sino también comprimir para homogeneizar esta bajada de volumen. Vamos a ver lo mismo con eh, el ejemplo donde tenemos eh, una voz que eh, se desonoriza, es decir, al final tenemos una pérdida de la sonoridad. Esto es una frase con un final sordo o TATE TITOTU Esto es... Vale, entonces, si miramos aquí esta parte que está... TITOTU que está... completamente eh, desonorizada tenemos un susurro eh, ya, no, ya no hay voz, simplemente es susurro Entonces, estos cambios de intensidad eh, se deben a, mm, digamos, locutores no profesionales, ya que los locutores, por ejemplo, de radio de cine siempre mantienen el tono de la voz hasta el final. Y eh, también los actores de cine modernos que eh, pues, hablan de manera natural, es decir, pues, al final hay esa pérdida de sonoridad. En el cine clásico siempre se mantenía, aunque se hablase con naturalidad, siempre se mantenía hasta el final de la frase la voz. Bien, entonces, esto no se puede corregir con el, con el compresor, pero vamos aquí a poner un compresor para ver eh, lo que podemos mejorar. Tate tito tu, Tate tito tu. vamos de nuevo a bajar. Tate tito tu, Tate tito tu. y subimos un poco, bajamos el threshold, subimos un poco la ganancia. Tate tito tu, Tate ti. y entonces es necesario tate subir. Tate tu, Tate, tu, tate subir eh, un poco la tasa de compresión y aquí de nuevo. Vamos a reducir el tiempo de ataque. Tate-tito. Tate-tito. Entonces, el totu, lo que está sin vocear, lo que está sordo, pues sigue igual, pero por lo menos hemos subido un poco el volumen. Entonces, esto es una frase con un final sordo. Tate-tito. O tate-tito. ¿Vale? Entonces, lo que hay que intentar siempre es comprimir al máximo mientras no se pierda la naturalidad, mientras no se introduzcan artificios. Entonces, lo que tenemos que buscar es un ratio que sea lo máximo posible sin eh, introducir distorsión, eh, bajar el umbral hasta conseguir, digamos, un umbral bastante bajo que vaya a coger las partes que están pues, menos sonoras y eh, en ese caso a veces también conviene reducir el tiempo de ataque.